Yo me encuentro en Biarritz, País Vasco, Francia, informando para ustedes sobre lo que pasa en la edición 24 del Festival de Cine y de Culturas Latinoamericanas en esta ciudad de 30.000 personas. Estuvimos en la presentación de Cuando me toque a mí del señor Víctor Arregui, gran cineasta ecuatoriano con cuatro largometrajes y más de 20 años dedicado a la realización audiovisual. Cuando me toque a mí la película que vamos a ver esta noche es una película coral negra, una película negra coral que nos ofrece el retrato de varios personajes a la de arriba uh, en una ciudad de Quito crepuscular. La película también creo es, una, es un retrato de, de esta ciudad, es un retrato de, de, una, de, de Quito y de una sociedad, una sociedad uh, en, en descomposición y muy evitada por la muerte. Y tenemos la gran suerte de tener con nosotros para presentar la película a su director, Víctor Arreri. Víctor es el director de, de fotografía, también dirigió varios documentales y cuatro largometrajes de ficción, incluyendo Cuando me toque a mí, que fue el segundo de ellos, creo, que se, se estrenó en 2000, 2006. Buenas noches. Bueno, esa película se filmó en el 2006 y se estrenó en el 2008. Eh, yo estaba enfermo por ese tiempo y eh, hice esta película en relación a la muerte. Entonces, si quieren, después de la proyección conversamos un poco de, de la película. Tengo cosas para contarles que no, que no quiero decir ahora, sino después. Eso, muchas gracias. Buena proyección. Cuando me toque a mí nos va a contar la historia de un médico en una morgue que recibe día a día todos los resultados de los diferentes tipos de violencia en la ciudad de Quito, Ecuador. Trabajamos juntos, conseguí una primera versión del, del guión y luego fui desarrollando los personajes, aumentando a otros, quitando a otros y también trabajé con, con el actor de la película, el, el personaje, entonces... Sí, es bastante cercana, yo sufría mucho de que no le guste a Alfredo la, la película, vimos juntos y lo eh, eh, contento, entonces eso, me tranquilizó mucho. Ecuador, este año, en la edición 24 del Festival de Cine de Villarritz, es el país invitado de honor. Hay muchas películas y hay un foco centrado con exposiciones de fotografía y otras muestras de la cultura ecuatoriana. Desde Biarritz, Francia, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego.